Dentro del discurso de campaña, una de las cosas que más impactó y que más la población se identificó fue cuando Luis Abinader pues, hablaba con respecto a la fusión de instituciones que, que eran eh, inoperables o que solamente eran un astro de corrupción para colocar botellas y eso. Entonces, también, claro, debo decir, Sergio que estamos a 54 días del gobierno. Yo creo que hay muchas cosas por definir. Yo creo que y no visto, nos debemos Pero a 50, a 50 pero la días, de, y, la des, y, y hablar de impuestos a la gente. La desesperación viene producto, como yo decía el pasado miércoles, creo que era, que, o le decía a un amigo, que esta situación se mantiene en calma porque bien es cierto que las acciones que ha tomado Luis Abinader en su gran mayoría, todas han sido eh, eh, vistas con buenos ojos y de mucho agrado, porque, reitero, se, han, se ha se ha vuelto, se vuelto se le ha devuelto la esperanza a este país desde que se instaló el 16 de agosto eh, pasado el gobierno del PRM. Y producto de esas acciones, en su mayoría, todas de, de, de buen agrado para el país, son las que no han permitido que esta, estos ruidos que se han creado, tal vez el impacto no sea mayor. Es por eso Sergio porque creo que ha había un equilibrio entre las buenas decisiones y acciones que ha tomado Abinader con respecto a los anuncios que ha hecho, pero estos ruidos que se han creado en los últimos días no han impactado más por esa situación. De manera que yo entiendo que el presidente Luis Abinader no puede permitir, no puede permitir que se le vaya de las manos tan pronto la situación del país hay forma yo creo que hay manera eh, de que se pueda detener esta situación recuerda que él dijo antes de ayer eh, de que, que todo este tipo de acciones que estaban dentro de la propuesta verdad eh, de los de lo que de, la, de, la, de los gravámenes que van a pues porque todo eran eh, iban a ser sociabilizados o discutido con los diversos sectores para entonces tomar la decisión pero al llegar la propuesta, al llegar la propuesta, claro, se supone no se que, fue, es, es que no ha sido discutida, es que no ha sido no, sociabilizada. No, de manera no, no, que no. yo como pueblo, y usted que me está viendo, va a pensar que eso va a ser un hecho. Entonces por eso es la desesperación y la reacción de un sector de la población. Como dice Sergio, no es la oposición, señor presidente. No, no es, es el pueblo que lo subió no es ahí. Es lo que fue que lo eligió a usted y que... Yo me identifico y debo reiterar, eh, ¿se, re, ¿se respiraron o se respiran aire de esperanza claro. en la llegada de Luis Abinader por la forma, eh, por, sobre todo en principio, de cómo ha ido manejándose? Y eso, señor presidente, hay que mantenerlo. Y una cosa que queremos que que eh, el, el, una de las eh, que queremos eh, comunicarnos un día de esto con, con Ezequiel, para que nos explique, porque también... Aparte de nosotros que estamos gritando, que somos los que vamos a recibir eso. Algunos es esper, expertos en, en comercio internacional eh, dicen que ese, ese, ese proyecto viola múltiples normas internacionales del comercio. Por lo tanto, hasta es ilegal el, el, el proyecto donde está eh, eh, eh, el gravamen a, a, a, lo, a la compra por internet, al... al eso me llama es, es, asuntos como Netflix, que es, es, o sea, eh, negocios internacionales que ya tenían sus acuerdos y que podrían ser violaciones que se, eh, con la firma del Derek Kafka y el EPA, que son yo entiendo, eh, serio, eh, acuerdos yo entiendo, de serio, comercio. Yo entiendo serio que toda esa parte es discutible. Ahora, uh -huh. lo que sí no es discutible es el asunto de es grabar nosotros. el sueldo número 13, o sea, eso yo no, creo que eso no no es la parte que le ha causado más ruido de todo es lo que explosor, hay, porque sí. eso de los impuestos de gravamen la compra compras ya no, con porque tarjeta eso es discreta, parte de crédito a nivel internacional. O sea que te estoy diciendo que ese proyecto fue creado parece a vapor y mandado inmediatamente sin sin antes tomar ciertas medidas. No solamente de descontento, sino de violaciones también de leyes que ya están establecidas. Pero eso de es eso de las compras con tarjetas en dólares a través de las de la diferentes plataformas, yo creo que eso es discutible, es un asunto discutible, eh, pero lo del, lo del suelo del número 13, que es lo que afecta a todo el sector empleado, o sea, tanto el sector privado, pero el sector... Pero, de... lo, lo, pero Víctor, lo más, in, lo más incómodo es hablar de impuestos en este año, Víctor. ¡Este año! Oye, ¡este año! Que, que, es que yo, yo no soy... Este un gran político ni un experto en economía eh, pero hay que ser toxudo hay que ser como qué sé yo que aromático o es que ya, pero, dieron algo, es que algo serio, lo es que, que sea alguna, para pensar en eso en este año es que por alguna vía Sergio hay que buscarlo, o sea es inminente que eso hay que hacerlo es inminente porque de algún lado hay que buscar los recursos para seguir de alguna manera hay que buscarlo y esa es una vía ahora eh, que eh, los que eh, las yo, áreas no que, las, que las áreas que van a ser afectadas que tocaron Tal vez ahí que no estamos. ¿Cuántos de comercios de mediano, de mediano cuantía? O sea, restaurantes, cosas, ¿cuántos quebraron este año? ¿Cuántos negocios tienen operando más de seis meses este año? La mitad, más de la mitad de los negocios de este país. Y de los negocios que pagan impuestos. Porque los negocios informales, ese lo estamos manteniendo nosotros. Con FAE, MetraFAE, que yo, cuándo, profe? toda esa cosa lo estamos manteniendo nosotros. ¿Entendido? Entonces, dime, eh, ¿de dónde vamos a pagar impuestos? Yo te voy a poner, poner mi, mi ejemplo. Eh, la consulta mía duró más de cinco meses o cuatro meses sin trabajar, sin funcionar. Pregunta a del si él le mandó el sueldo a, mi, a, mi, a mis dos secretarias y a mi ayudante. Si, ellos, si él la metieron, él y, y, y ah, Danilo Medina la metieron en que, la tú, que, ah, que tú, yo qué, que tú quedámoslo tú, no inclu... tú, que yo no, cuánto todos todo esos, todo esos planes. Fue que tú no lo incluiste, Sergio. Ah, no lo incluiste, sí. Uh -huh. Ahí suerte, estamos. Por suerte que ¿Eh? Yo tuve que pagarle de mi sueldo, suerte, de mi dinero que, que yo tienes, tenía guardado. Que tú tienes un colchoncito bueno ahí, ¿verdad? Y no te ah, afectó. Es que, me quedé, que me quedé sin colchón. Ya estoy en los alambres. Te descolchonaste, en serio. Sí, yo estoy eh, en los alambres. Entonces, no, eso es peligroso. Eso es peligroso. Nosotros, eh, eso que tú dices, tiene toda la razón. Porque ya el colchoncito, ya el chonchito. No, oye, puedes... gracias a Dios que uno no se quedó con deuda grande porque uno tenía ese colchón. Sí. Pero se fue el colchón. Ahora para producir hay que hacer un colchón. Pero nosotros uh -huh. generalmente somos dados en el programa verdad, a, a, a, a, a, ser tocar, a tocar esos Mr. temas de interés nacional sí. y a veces en muy pocas ocasiones nos detenemos también a tocar los temas locales. Yo creo que este es el momento de detenernos a tocar un tema local y es la situación de San Francisco de Macorís precisamente en el Cabildo de aquí de este municipio. Eh, y yo decía Todavía le día, le día, el, el, <ríe> y yo decía el, el, anoche en un grupo de, de unos cuantos amigos que hemos eh, reunido eh, que tú como que no percibes como si nosotros, como si no hubiese habido ningún cambio no me refiero eh, a que todo se mantiene igual es que tú no percibes que, que, que tenemos un alcalde y te bueno pues, sí, cómo te, así no, que no tenemos, bueno claro la ciudad de San Francisco de Macorís está sumergida en un deterioro total, en constante crecimiento. Y, y, perdón, y perdón a mis amigos a mis amigos cercanos. Correcto. Que, Entonces, pero es cierto, ¿a qué podemos atribuir o a qué atribuye uno y el otro esa situación? Al conflicto, a la fricción que se ha suscitado desde que se inició esta gestión municipal entre la sala capitular y la alcaldía de San Francisco de Macorís. Conflictos personales. El alcalde le echa la culpa a la sala capitular y la sala capitular le echa la culpa a la alcaldía. Ahora bien, ustedes son las autoridades municipales. Mientras tanto, se están discutiendo. Una si, pregunta, Víctor, es, y, esta, no más, y, no, y no hay más. Eh, eh, ¿En la sala capitular del PRM que de otro partido. No, no sé cómo está dividido. Eso no es lo interesante. Es lo interesante es que la sala capitular le echa la culpa a la alcaldía y la alcaldía a la sala capitular. En definitiva, la sala capitular en coordinación con la alcaldía son las autoridades municipales. De manera que están en la obligación, en el deber de ponerse de acuerdo para evitar que este constante deterioro que estamos observando en San Francisco de Macorís continúe, por ejemplo Sergio, el asunto, algo sencillo, vámonos con los semáforos ay ay usted que me está viendo, que es de aquí de San Francisco usted sabe lo que no estoy diciendo, no diga nada, recórralo por ejemplo en la avenida Libertad no se ha vuelto a hacer absolutamente nada la que fue ay. iniciada ese, ese remozamiento por la alcaldía pasada Jamás yo he vuelto a ver un obrero trabajando en la Avenida Libertad. Ni siquiera podando los árboles. Entonces, salga, salga a la ciudad para que usted vea sí. la, la, la, el deterioro, el, cómo se ha ido deteriorando, ¿verdad? Eh, eh, la ciudad, que las calles, los semáforos, incluso tenemos, ¿verdad?, una compañía encargada de recolectar, la, de, de recoger la basura. Hasta en esa sí. parte se ha estado descuidando un poco eh, la recogida de la basura la alcaldía, porque, bueno, hay una compañía, pero esa responsabilidad de la alcaldía exigirle, o de la sala capitular, como se le quiera llamar, exigirle, a que deben de hacer su trabajo tal cual fue el acuerdo y tal cual se le está pagando. claro Entonces yo quiero, claro. de manera humilde, este espacio contacto diario, quiere hacer un llamado a la alcaldía de San Francisco de Macorís, al alcalde Siquio, mi amigo, Siquio NG de la Rosa y a la honorable sala capitular a los regidores que son 13 que deben ponerse de acuerdo para evitar que la ciudad siga en constante deterioro, que no estaba así, y hay que no. no admitirlo es ser mezquino hay que sacarle su comida aparte al alcalde pasado. Entonces, peor aún, Sergio Romero y amigos televidentes, tal vez eh, el alcalde se siente un poco solo. Primero, sin el apoyo de la sala capitular y segundo, porque los funcionarios 1A han optado por irse a puestos nacionales. Por ejemplo, el claro. amigo Fulvio, funcionario de la alcaldía, ya no está en la alcaldía, sino está. Eh, como viceministro de medio ambiente Nuestro amigo Canela Responsable de los cambios En la, en la semaforización ¿Verdad? Que se fueron sí, reprogramados sí, sí, sí. En eh, la parte de la señalización de las calles Que es un cambio total En ese trabajo que, que hizo nuestro hermano amigo eh, Canela Tampoco está porque recientemente Fue nombrado como subdirector del Intran Entonces estamos hablando de dos funcionarios eh, verdad, eh, con mucha capacidad y, y muy ligado a la, al alcalde que ya no está en la alcaldía. Entonces, de alguna manera, señor alcalde, hay que reforzar la alcaldía para que realmente se hagan las cosas y evitar que nuestro que nuestra ciudad, que hasta hace unos meses estuvo eh, verdad de manera decente, claro. eh, continúe en ese constante deterioro. Vamos, vamos, a, ver. vamos a otra pausa, Sergio, y al regreso venimos con el comentario final y los principales <coughs> titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie porque en breve estaremos de regreso con ustedes.